Bueno, muy buenas tardes, estamos aquí desde la Feria del Libro en esta conferencia de Claxo que, bueno, que nos ha regalado eh, tanto para pensar y también nos ha regalado encuentros. Naturalmente nos conocemos con Natalia Federman, ambas argentinas. Natalia Federman es la directora ejecutiva del, del equipo de antropología forense eh, Flamante, directora sí. ejecutiva, ¿no Natalia? Sí, hace, desde febrero de este año. Febrero de este año. Eh, Natalia, y eh, si pensamos las contribuciones que ha hecho el EAF, ¿no? que ya tiene un largo camino de aportación a la búsqueda de la verdad, a la identificación de personas que han sido desaparecidas forzosamente en contextos de dictadura, pero también en contextos de las actuales democracias. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuáles son los escenarios nuevos? Que, que hoy nuevos retos también está afrontando el equipo de antropología forense? Bueno, en los últimos años el equipo empezó a um, trabajar en, efectivamente, en otros escenarios, en otros tipos de desapariciones diferentes a las ocurridas durante la última dictadura militar argentina y también en otros países. ¿no? El, el, el equipo es reconocido por haber eh, intervenido en más de 60 países en el mundo, en diferentes tipos de conflictos, eh, algunos conflictos armados, como, eh, por ejemplo, hemos intervenido en alguna ocasión en Ucrania, en la zona de Donbass, pero también en otros escenarios en los cuales las formas de desaparición son diferentes. Un ejemplo es el, la identificación de o los, el intento de identificar a migrantes desaparecidos en el Corredor Norte, en, en la ruta migratoria Corredor Norte, otro es la identificación de víctimas de femicidio en Ciudad Juárez y, eh, en general, la, la intervención en las formas de desaparición que, que toma la... o los peligros de desaparición que, que tiene la migración. Uh -huh. Bueno, en, en esta conferencia, en distintos espacios, en distintos foros, se ha discutido sobre la categoría de la desaparición forzada y cómo hoy sigue estando en el corazón de las agendas de derechos humanos eh, del continente. Y este derecho a la verdad, este derecho a la identidad, eh, sigue vivo hoy en nuestro continente y estamos en México. Esto nos obliga eh, a pensar en Ayotzinapa, ¿no? si pensamos en intervenciones del equipo argentino de antropología forense en un caso eh, que todavía demanda justicia, el equipo argentino de antropología forense integra el grupo de expertos independientes y me gustaría, Natalia, pedirte un balance de esa intervención, además en un momento clave, ¿no? donde han aparecido nuevos datos en torno al basurero de Cocula. La intervención del equipo en ese caso es en realidad eh, como peritos de la familia, es un caso muy complejo, en el que la investigación es muy compleja, y la intervención del equipo ha sido en eh, analizar el basurero de Cocula y también en analizar genéticamente eh, los restos encontrados. Eh, los últimos, las últimas noticias en relación a... Un video, ¿verdad? Un video, la existencia de un... Eh, de un grupo militar, creo que de la, de la Marina, que intervino en el basurero antes de la llegada de los peritos oficiales, claramente produce preocupación y es otro obstáculo más para saber exactamente qué pasó y obtener justicia para los familiares. Eh, además, me parece que este acompañamiento que ha hecho el equipo de, de Antropología Forense con, eh, con los familiares de los estudiantes, también... Plantea otra de las dimensiones que tiene el trabajo de LEAF, que significa el acompañamiento como peritos de parte y encontrar las pistas, encontrar los indicios que permitan constatar científicamente el relato de los familiares. Relatos que muchas veces los medios hegemónicos se encargan de desacreditar, eh, relatos hegemónicos que estigmatizan y revictimizan a los familiares. ¿no? Entonces ahí hay como una tarea de LEAF, eh, de un acompañamiento, pero que por supuesto es el acompañamiento de una disciplina que busca esos indicios, pero también que busca el cobijo de los familiares en situaciones muy adversas. Efectivamente, el, el trabajo de LEAF es siempre cercano a las familias, a escucharlas y sobre todo a, a que sean partícipes del proceso de identificación. Eh, en el siguiente sentido, cualquier dato eh, que permita una identificación tiene que necesariamente partir de la familia y, y de esa búsqueda. Y por otra parte, eh, el equipo desde su fundación ha decidido estar al servicio de eh, aportar información científica, a los reclamos, a las luchas de los familiares en este sentido. Creo que poder aportar este tipo de evidencias en tiempos en los que que no son los únicos, desde siempre se ponen en discusión sus versiones, se intenta desestimar las denuncias diciendo que es o fake news o una campaña de desprestigio del gobierno de turno, poder aportar esa evidencia y poder analizarla de una manera metódica, y comprobada en otros casos que ha funcionado, fortalece el reclamo. Y esa es la intención del, del laburo. ¿Nicaragua es otro escenario novedoso para el equipo? También participamos en el grupo especial interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Nicaragua. En ese caso la intervención fue diferente, no se trataba tanto de, de identificar a personas eh, desaparecidas o muertas, sino el trabajo ahí implicó analizar... El, una gran cantidad de información eh, de video y, y georreferenciarla y, el, y ponerla en una línea de tiempo para que esa información pueda ser eh, estudiada por otros en el marco del proceso. O sea que tiene que ver más con la protesta. Con, las, con, el, con los procesos de protesta que hubo. E, igual Ese el, sí es un escenario novedoso para, para el EAF. Efectivamente, el uso de nuevas tecnologías en general, es un escenario novedoso, también las estamos usando para la búsqueda de personas desaparecidas, la, utilizar eh, tecnologías como los vuelos LIDAR que permiten identificar si en grandes espacios terrestres pueden existir alteraciones de interés forense para luego hacer uh -huh. las excavaciones en esos lugares espe específicos. Hay muchos avances tecnológicos que estamos intentando incorporar eh, A pasado otro caso en el cual trabajamos con Forensic Architecture en analizar eh, el escenario de la desaparición. Eh, las violencias eh, de Estado atraviesan el mundo, violencias de distintos colores, eh, con lo cual me imagino que la intervención del equipo de Antropología Forense eh, debe ser demandada y mucho. ¿no? Desde distintos puntos del mundo, ¿cómo y de qué manera eh, el equipo, con sus recursos que, que, bueno, que son escasos para la demanda, define sus prioridades? Bueno, efectivamente estamos intentando eh, tener una estrategia más eh, global eh, con directoras para cada una de las regiones. Tenemos, hay una directora para Sudáfrica, perdón para África, otra para Europa y Medio Oriente y bueno, Mimi Doretti, que es la directora para Centro y Norteamérica, la directora de África es Claudia Viso, que es una antigua integrante de LEAF, que, que, que integra la institución hace muchísimos años y vive en Sudáfrica hace muchísimos años, eh, y Europa y Medio Oriente a cargo de Mercedes Salado y Sudeste asiático a cargo de... Eh, Analía Simoneto. Con esas estrategias estamos intentando poder identificar mejor cuáles son las prioridades, cuál es la mejor manera de intervenir en cada escenario y con, cuáles aliado, y con qué aliados claves. Uh -huh. eh, claro, aliados porque además son todos territorios muy hostiles, incluso naturalmente cuando los pensamos en términos de, de seguridad, del trabajo de los equipos. ¿no? Hay muchos escenarios en los que intervenimos en conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y ese es un escenario que, que, que permite eh, llegar a la situación de una manera más eh, protegida y, y controlada, digamos, porque está asegurada la neutralidad uh -huh. y en general digo, eso implica que siempre se entra con la autorización de, de los estados involucrados. Con el Comité Internacional de la Cruz Roja también hemos llevado adelante la identificación de los soldados enterrados sin ser identificados en Malvinas. Esa también fue una estrategia que, por ejemplo, requirió la negociación que fue a través de la Cruz Roja entre el gobierno de Gran Bretaña y el gobierno argentino. Y una vez más, vos citás este caso en particular, pero es reivindicar el derecho al, al duelo, ¿no? Eh, y el derecho a un duelo público también, ¿no? Porque ahí, eh, ahí se juega algo del pasaje entre lo privado, lo público. Efectivamente, también... Escuchaba el otro día una entrevista a unos familiares de un soldado caído que, a, que habían ido a, la isla, a las islas en varias oportunidades y la primera vez que fueron, eh, la persona que lo recibió le dijo usted elija una tumba y en esa tumba deja su flor. Y esta vez habían ido con la identificación. Y contaban la enorme diferencia que les había representado esa situación, que, habían, que sentían que estaban hablando con su hijo. Eh, efectivamente ponerle un nombre a cada persona muerta en su propia tumba, es parte del derecho a duelo y también es parte de la dignidad humana, ser enterrado con el propio no, nombre, o mejor dicho, no ser enterrado con el propio nombre, como dice Schmuckler, como dijo Schmuckler, es una forma de, de mal absoluto. Bueno, vamos a cerrar esta conversación, eh, Natalia, mostrando este libro, formidable. no Te voy a pedir que lo muestres vos. Por la verdad, 35 años del de equipo argentino de antropología forense. Una, bueno, formidable edición, ¿no? Eh, quienes puedan verlo, hay fotos, casos. Y un recuento de la intensa vida y el intenso aporte que ha hecho el equipo de Antropología Forense a la vigencia de los derechos humanos en nuestro continente. Así que gracias Natalia, en tu nombre, al, al, al, por supuesto a todo el equipo y nos seguimos viendo. Muchas gracias Ana y muchas gracias a Claxo porque estamos muy contentos con este libro también. Bueno, muchas gracias. Eh, seguimos en Claxo TV.